¿Qué novedades puede haber en LinkedIn? Bueno, vamos a, ver, vamos a ver, es una plataforma que está en permanente cambio. Yo insisto en que lo más importante es la estrategia que tenemos en LinkedIn y el, la persistencia, el tener claro qué mensaje, qué narices vas a contar en ese canal que se llama LinkedIn el saber si tocando una tecla u otra pues eh, salen novedades que te pueden implicar eso está muy bien por supuesto pero eh, me gusta hablar más de estrategia de qué mensajes de cuándo de quién es el cliente cuáles son los colaterales todo lo que hablamos en definitiva siempre eh, a la hora de hacer un plan de marketing b2b en desde b 2 bproes al final se trata de analizar muy bien y ahí radica parte del éxito un buen análisis un buen diagnóstico y para esto pero aún así Querido oyente, vamos a hablar de las novedades que hay, que hay, verlas, haylas como las megas. Mi nombre es Juanjo Amengual, soy el director de b2bpro.es. Me dedico al marketing desde el año 88 y gestionamos LinkedIn desde aproximadamente el 2007. Bienvenido y te cuento, bienvenida, las últimas novedades del LinkedIn de empresa que sin duda te van a ayudar un pelín, además de saber por qué no. Las novedades en posicionamiento. ¿Sabías que puedes posicionar dentro de LinkedIn, incluso fuera, haciendo según qué determinadas eh, pues cosas? Te las cuento, aquí. No te muevas, solo tienes que escuchar. ¿Cómo vender estrategias y tácticas de marketing B2B? Con Juanjo Amengual. Social Selling B2B. Inventoría en marketing. Presentaciones hechas. Vamos a hablar de lo que es eh, la página de empresa, que a veces la tenemos un tanto olvidada. En general, eh, hay un poquito de lío las empresas depende de, de, de quién bueno pues claro evidentemente hay muchos yo doy formación en linkedin y, y en, otras, en otros aspectos sobre todo hacer planes de marketing Y a veces pues claro no todo el mundo tiene el mismo nivel de conocimiento eh, tener un conocimiento al 100% es imposible porque esto es un mundo cambiante pues que nos eh, nos obliga sobre todo los que estamos en el meollo pues a formarnos mucho ¿Qué novedades hay eh, que hay de nuevo en cuanto a la página de empresa la página de empresa, ya sabéis que tiene unos hijos que son la página de producto, y la página de empresa ya sabéis que no puede conectar con gente, lo tiene que hacer la persona, si hay varias administradores, pueden invitar a sus contactos, pero la página de empresa también puede tener seguidores. Teóricamente, aunque eso lo saben solamente los de LinkedIn los de LinkedIn, eh, pues esos seguidores, bueno, pues si los, yo sigo una página de empresa o un grupo, pues es muy probable. Que linkedin entienda que estoy interesado y que el algoritmo me trate mejor y vea más las noticias de eso pero yo insisto eh, aparte de toda esta técnica lo importante es lo que posteas eres lo que posteas y cómo conectas radica una coma puede cambiar radicalmente esa coma un mensaje el momento en que lo haces si tratas de usted o del lerdo mental al que vas a hablar si le tratas con automatismo de marijuana cuando se llama juan luis o si le dices algo de su empresa que acaba de acontecer, evidentemente lo segundo. Vayamos por partes, pues eh, vamos a ver. Sabéis que a través de la página de empresa e incluso a través de la página personal o profesional, como queráis llamarlo, pues se pueden hacer boletines. Claro, cuando yo le cuento esto a un cliente enseguida piensa en el email, marketing, ¿no? Pero eh, se llama newsletter, de hecho es así, pero no se envía, hasta donde yo sé, no se envía al correo electrónico de los suscritos. Aquí hay una táctica importante no abras un boletín hasta tener muchos seguidores. Por ejemplo, algunos, en algunos casos de empresas que estamos gestionando, pues no lo vamos a abrir hasta que la empresa pues tenga, por ejemplo, eh, quiero decir, mil, dos mil seguidores. Porque ese momento es mágico. El momento en que abras, abres un artículo y lo vas a publicar como por primera vez ese boletín mensual o newsletter periódico, pues se invita a todos los seguidores. Y de ahí sacas bastantes seguidores que por error u omisión o porque simplemente les interesa se han suscrito a ese boletín a ver y ese boletín lo recibe en el email bueno si no ha capado las notificaciones sí recibe una notificación de que has sacado una información pero lo bonito que ayuda más a la lectura es que desde la aplicación o desde el ordenador el usuario de linkedin ve allí en la campanita que has lanzado un newsletter cosa que si es un artículo un post pues no tiene tanta enjundia y tanto bombo y platillo como si es el susodicho newsletter te permite además pues bastantes cosas como situarte en obligarte a hacer pues esa noticia mensualmente semanalmente sobre un tema en concreto y ser pues un referente que al final es lo que pretendemos pues muchos en las redes que es tener cierta referencia y que nos que nos que nos llamen o que Sepan que nosotros somos expertos en ese, bueno, aquel tema de aquí o acuya. Bueno, pues en principio eh, que sepáis que podéis eh, publicar estos artículos recurrentes, que así lo llama LinkedIn, y tener una comunidad de suscriptores, una poderosa herramienta, sin duda, pero bueno, lo cierto es que luego hay que ver qué cuentas. Si cuentas tonterías, porque tonto es el que hace tonterías, ya lo dijo Forrest Gump, o cuentas algo que realmente es de interés y además está en un formato corto, rápido y que no pase muchos minutos en él porque la gente y sobre todo los decisores con cargo, mando en plaza, no tienen tiempo ni para hacerse un café. En, hay que ver que, además, voy a hablar de estas novedades que habla que habla LinkedIn en su, en su blog, que lo podéis seguir en linkedin.com barra business barra marketing barra blog, si no encontráis un poco largo lo que os he dicho, pero lo cierto es que hay novedades en cuanto a la página de productos. ¿Vale? Las páginas de productos pues bueno tienen ciertas funciones más para que sean un poco más reconocibles. Eh, además, entran, que es una novedad, dentro de la búsqueda de plataforma de LinkedIn, que ayuda pues, pues a que te encuentren el producto. Insisto, es una subpágina de la página de empresa. Y además, eh, puedes pues, enseñar pues, productos específicos. y Quiero decir que si tienes una empresa, tienes varios productos, puedes segmentarlo y en el producto A hablar del producto A, en el producto B o servicio B hablar del producto B y, pues, simplemente, pues, esto estará mejor posicionado. Entonces, de esa manera, pues, es, es un... Siempre ha estado ahí. La verdad es que lo podrían currarse un poco más, podrían dejar que se hiciera más diseño dentro de las landing, que es una página de producto, pero, vale, pues no nos vamos a, a quejar, ¿no?, Ahora también hay más analítica dentro de LinkedIn y bueno, la novedad es que puede haber más eh, SEO. En definitiva, ahora mismo las páginas de LinkedIn, si os fijáis eh, y si encontráis y si sois profesionales, pues crear la página de empresa de LinkedIn porque atacaréis a dos bandos. Quiero decir que podréis estar posicionando de un sitio o de otro. Pero todo depende de la gasolina que le pongáis. Quiero decir que si le ponéis poca gasolina pues se os va a ver poco y si le ponéis mucha se os va a ver mucho en referencia a esto de si os va a ver mucho pues a mí bueno no me canso no me harto de decir a, a diestro y siniestro posiblemente me equivoque pero este podcast es pues pues para dar mi opinión al respecto no y mi experiencia en cuanto a las decenas de clientes que, eh, que estamos gestionando entonces por ejemplo, oye, ¿qué tengo que hacer para que me vean? ¿Hago un post? ¿Dos a la semana? ¿Tres? Bueno, entonces ahí es cuando entramos a explicar lo del algoritmo. Y el algoritmo, pues va por, por, por peso, si la noticia es buena, pues se ve más, va por pues eh, afin afinidad. Si tú le das like a uno, pues verás más cosas de ese uno. Si es contacto de primer nivel, es más posible que lo veas. Si es contacto de segundo, ya es menos. Y luego también va por eh, digamos cercanía en el tiempo. Quiero decir que si eh, un usuario de Twitter, no los locos del marketing que estamos pegados cada día, esos son, salvo que sean tus clientes, pero bueno, objetivo. Pero bueno, un usuario de Twitter está poco tiempo, no está pegado como el ocio de Instagram, TikTok o Facebook, ¿no? Pues entonces, ya sabes, quizás se conecta una vez a la semana, una vez a cada 3-4 días. ¿Qué pasa si hoy publico es lunes y publico algo, por ejemplo, y eh, mi target se conecta dentro de pues cinco días pues que es muy poco probable que lo vea luego saco la conclusión y así es efectivamente que más es más qué quiere decir eso que hay que hacer cuatro posts eh, mensuales eh, perdón semanales cinco bueno cogerle el truquillo porque el contenido también insisto y vuelvo a decir eso tiene que ser bueno buen contenido de me gusta ahí que está de manía esta palabra. Contenido de valor. Fenomenal. Pues nada, pues estas, estas, eh, estos artículos, un poco, pues vienen bien, lo que cuenta aquí LinkedIn. La práctica al final es que, sobre todo, mm, des buen contenido, que esté bien hecha la página, que sea una landing page, que nada más entrar pueda saber de qué va tu historia, qué pain, qué dolor cubres, eh, cómo lo cubres. Eh, hay muchas prácticas, ¿no? Eh, pues usa pues eh, vídeos que se vean imágenes mm, haz eh, pues, eh, actualizaciones cortas in, intenta eh, que lo que dice concretamente Linkedin es el 4.1.1 ¿vale? Bueno, pues el 4.1.1 pues por cada pieza de contenido que compartes sobre tu organización debes compartir una actualización de otra fuente y compartir cuatro piezas de contenido escritas por otros a mí la verdad es que plim lo que tienes que hacer es contenido de valor en tu campo y por supuesto sacar contenido que valga la pena de tu sector servicio etcétera etcétera y luego lo puedes reciclar como vídeos como sliders subiendo un pdf etcétera etcétera etcétera Vale, aunque se dice también que no se usen enlaces, pues uh, realmente no es exactamente así. Eh, lo dice LinkedIn en su blog, ¿eh? quiero decir, literalmente. Hemos descubierto que las publicaciones con enlaces tienden a generar un 45% más de interacción que las que no lo tienen. Sin embargo, y leo, también hemos visto que la publicación ocasional sin un enlace también puede obtener una gran respuesta. Dice LinkedIn que si usas publicaciones sin enlaces con moderación se destacarán. Las publicaciones con enlaces, reitero que lo dice LinkedIn en su blog, tienden a haber un 45% más de participación que las que no tienen enlaces. Y ahora, si sigues, si me sigues, sabrás que hay estadísticas, marketers y marketers ellas y ellos y que dicen que uh, no pongas un enlace. Bueno, ciertamente que... Eh, lo dice linkedin yo no me he inventado nada eh, es verdad aquello de que en general las redes sociales no quieren que eh, salgas de ellas o sea que si tú metes un enlace de youtube en facebook a facebook no le mola porque es su competencia prefiere que te quedes allí por eso nosotros a veces recomendamos subir en nativo nativo significa que lo subes tú directamente sin poner un enlace o sea subes el vídeo directamente si pesa menos pues nada Hemos hecho un paseo por LinkedIn, hemos hecho un paseíto por la página de empresa, dale caña a la página de producto, sobre todo buen contenido, una buena landing, que cuando lleguen sepan de qué vas, cuál es tu diferenciación, por qué tienen que comprarte a ti no a otros y todas esas cosas. Lo cierto es que además quería contarte pues alguna cosilla más. Ya sabes que tenemos abierta nuestra mentoría, donde hacemos un traje a medida a empresas y profesionales, tanto en gestión como en formación y seguimiento de planes de marketing B2B para que tu proyecto pues, salga a la venta lo antes posible y con un poco más de garantía de éxito, pero que también apoyamos un poco todas esas fallos o todas esas lagunas que puedas tener en este campo. Por eso estamos aquí y por eso te esperamos aquí, en b2bpro.es. Sé feliz, mucha venta. Cómo vender estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. Social Selling B2B Consultoría y Mentoría en Marketing, guajuamigual.es